Al artista Brian Mayer. Patricia, claro, ¿qué ¿no es Brian ¿Quién Mayer? es? Eh, oh, Brian Mayer. No de ese tipo? ese, ese eh. es mamá de criado. La, ah, la, espero ese, que ese, mi hija... Yo sé que Patricia no escucha este tipo de música porque una muchacha muy decente y eso. No escucha eso de, que de Brian Mayer. Hizo un live... Eh, y, hizo un live con Jake Cortés artista urbano sí. boricua y discutieron se dijeron su par de cositas qué, era como que tenían es. que tenían tenía, o se tenían como un deseo o sea, era como que tenían como mucho tiempo tiraron cepullitas hasta que vinieron en un live lo único que yo no entendí porque en el live de Jay estaba oscuro o sea, no no sé si no había bombillo. No, exactamente <risa> yo no sé qué era <risa> que si sí, no se veía se veía a playa más allá abajo y arriba oscuro. Y la gente decía, ¿y dónde quedamos? Y no lo veo. Entonces, hubo así como momento. que se le cayó la llamada. Sí, se le cayó la llamada. Parece que el paquetico no le daba mucho. Y tenía <risa> que volver a recagar para poder seguir la discusión entre esos dos artistas. Y teníamos mucho tiempo que nos veíamos dos artistas que peleaban así de manera pública, desde Anuel y Cocuyuela. Y el muchachito Jay Cortez sacó una canción que yo la vi bien, pero lo sentí falta de creatividad copiando la canción de Arcángel. Eh, pero parece que mueven los los de, de los urbanos. ¿Usted cree que eso está bien en esta en esta en esta, en esta, en esta pandemia que las personas están muriendo, que que urbanos se están matando, Patricia? ¿Qué pasó aquí? Que, que eso no está bien, pero también la gente, por ejemplo, yo vi ahorita un video de Arcángel diciendo uh -huh. que, motivando ¿sí? además, sí, que lo haga, que se tire, que, que eso no importa, El, ah. ellos lo disfrutan. ¿Usted lo ve bien, Ramón, sí, eso una guerra? aunque entretenimiento ahora. Ah, okay, mira, eso es lo que dice Patricia. Puede ser un entretenimiento. ¿Usted ve bien, Ramón, que dos urbanos así conocidos como ellos? ¿Usted escucha esa música, Ramón? ¿Usted es un hombre que, que no escucha ese tipo de música? Yo sé que escucha a Raulín y Antonio Santos. <risa> bueno, eh, realmente, eh, recuerda que hablamos algo ahorita, que lo que está demandando mucho ahora en las redes, esta cuestión es que nos estamos tirando, somos amigos, pero nos estamos tirando, porque las redes han implementado ciertas circunstancias y es esa que oh. se está dando. El que nos tiramos, el que ganamos por aquí, ganamos por allí. Vamos a meternos, ¿ves? Porque ya Brian Mayer está acabando fulanito, o el Caja está acabando fulanito, excesivamente. Pero realmente yo nunca he gustado de las canciones de Brian Mayer por el motivo ¿No te gusta? de que... No, es muy palabroso. Porque, sí, sí. Somos jóvenes, porque somos jóvenes, pero el tipo es un poquito muy boca floja con las malas palabras. El otro canta más romántico y el corte canta como más romántico. Como más exactamente, pero sí, yo tengo a Brian May escuchándolo hace muchos años. Lo escucho, dije, porque uno la oye, uh -huh. la canción, cuando está en sitio y lugares. Uh -huh. Y el tipo, se tocan las escenas o las estrofas donde se está la mala palabra. No se sé sí, que... puede. El tipo es así. El tipo yo creo que está. Si la canción dice esto, esto, esto y esto, le dice, no, esa es la parte tuya, porque el tipo es mala palabra que siempre está. Yo me gustaría poner una canción de Bayamaya donde mi abuela ves que mi abuela va a decir. No, no, no, no. Es imposible, imposible. <risa> Ricky. tú ves bien una guerra de los urbanos en tiempos de pandemia. Tú lo ves bien? Eso, o tú sabes que eso es como que ayuda al en entretenimiento, me dice Patricia están trancados en su casa, no hay fiesta, no pueden frontear vehículos, ni reloj, ni baile, entonces hay ¿El aburrimiento? El aburrimiento <risa> es que es que un show, el abrimiento hay Yo estoy como con, ¿sabes? como dice Ramoncito, eh, Ramoncito que ha ido ya a par de fiesta de Brian Mayer, allá discoteca famosa <risa> de San Francisco. <risa> <risa> <risa> eh, tengo pruebas, dice Cristian, muy crítica de esas Yo lo que sé es que yo una vez vi a Brian Mayer, tengo que confesarlo y yo lo que dije fue es un niño, es un niño o lo vamos a poner en un banco para que suba, eh, digo yo por, porque por, me... eso fue, por eso fue por, por el, el tamaño. tamaño, por eso me el tema relucido, porque usted te puso una fiesta, no no fui, no porque yo he ido a algunos eventos de artistas y eso, lo he visto, lo he visto y y yo y que ya... pensé que sí. cuando iba a cantar le iban a poner un banco porque eh, es chiquito saben, el hombre. Es chiquito el hombre, es chiquito. Pero tiene buenas buena ronqueras. Buena buena ¿Pero te, te gusta a ti, Ricky, esa música de eh, Brian Mayer? Este digo tiene su momento. Chiquito. Me gusta alguna tú tú vez, tú me, me gusta alguna tú vez, te vez. ¿Cuál es lo que te gusta más, Jay Cortez o Brian Mayer? Eh, uh, Jay, yo puedo poner canciones de Jay aquí, de Brian no. O si sea, <ríe> las quiero escuchar. porque eh, wow es que es muy difícil, ya, ya yo te tengo, estoy diciendo. Yo, te, yo, te, yo tengo, yo tengo dos hijos, uno de nueve, y uno de diez, que, que es todo, todo. Yo pongo una música de Brian y la doctora me pica aquí. Nada la, la, la más, la, la más en el primer el momento, el momento que diga Brian Mayer, hay problemas. ¿Cuál te gusta más Patricia de los dos? ¿Jay Cortez o Brian Mayer? ¿Cuál te gusta más su música? ¿Jay Cortez? ¿Te gusta más? Ver, más melodioso. Yo no me imagino a Patricia cantando Mira, una canción de Brian May. Ramón, ¿qué usted dice eso? No, yo lo que diría es que, eh, que papá la sorprenda. <risa> ¿Eh? ¿Qué usted una dice? Una música... <risa> mucho mucho palabras. Yo ¿eh? no lo canto para el cancioncista, Patricia, de Brian May. Alguna, eh. Hay una romántica que, que... ¿Cómo que se llama? Me eh, hace no, falta... ¿Cómo hace una, una profesora en el programa? ¿Cuánta falta? Bueno... Tanta es verdad, tanta falta esa canción tan bonita, Ramón. ¿tú no ¿Usted, puedes la no? usted la ha escuchado entera, eh, usted la ha escuchado entera Es Esclava tiene una letra el, el muy, muy, muy profunda eh, sí. Yo no sé coro. Yo no sé más de ahí. Eh, yo ah, no, usted, eh, usted dice que no sabe más de ahí porque sabe lo que dice, <ríe> que dice otro lado. Patricia sabe que le gusta la música, eh, a ella le gusta. Ah, eh. Bueno. Hablemos de, ah, hablemos de Brian May de, de, después de las 11 de la noche. <risa> <risa> sí, horario, horario para. No Brian a May esta es hora. Después de las 11 de la noche. Pero yo espero que se vaya lo musical. Ustedes saben que muchas veces cuando, se lo cogen como muy en serio, estos problemas. Y se van y dicen que me voy a trompar y se dan golpes. tiro como bien a galletas no. cristianas blancas. Ah. Ahorita salen con y una vaina y ya está el mundo sí, así. ¿ve? Sí, abrazado, sí, todo el mundo abrazado. Y... Pero eso es bueno, eso entretiene, como yo, como dijo Arcángel, eso es bueno porque así una gente, la gente del urbano se va entreteniendo. Ya uno está harto de los live, ya uno está cansado de los live, ya no está cansado de la Mami Jordan, de toda esa gente. Entonces, algo nuevo de sí, la no... este país. ¿De quién? ¿De, la ¿De quién? La Mami Jordan, la gente está harta de lo mismo. ¿Cómo menciona eso aquí? <risa> <risa> Brian Mayer y la Mami Jordan. Así no, profesor. Bueno, el próximo <risa> tema.